Cuando te enteraste de lo mucho que te quiero y supiste el lugar que ocupas en mi corazón y cómo me dejaba arrastrar por el amor, sumisa. Yo, que a nadie más que a ti consentí que me arrastrara. Te alegraste de que el sufrimiento cubriera mi cuerpo y de que el insomnio pintara de negro mis párpados. Pasa tus miradas por las líneas de mis cartas y verás mis lágrimas mezcladas con la tinta Cariño mío, mi corazón se deshace de quejarse tanto a un corazón de pura piedra. Gobierno de México.